Acompañando a los vecinos, acompañando a la comisión directiva del barrio Puerto Argentino en su boda de plata, un hecho... ...realmente trascendente, un crecimiento importante que ha tenido todo este sector... ...con obras de infraestructura. Bueno, estamos acá justamente celebrando este aniversario... ...sobre esta imponente avenida forestal que conecta realmente sectores... ...muy, muy importantes de la ciudad, particularmente la Ruta 9 con la Ruta 66... ...e incluso le da conectividad también al Río Blanco a través de una ruta provincial. Desde ya muy, muy contentos de poder acompañar a los vecinos... ...en esto que es un festejo para, para todo el sector, pero también con sueños y proyectos así que vamos a cerrar de luego determinado el acto protocolar con, con todos los con, con toda la comisión del centro vecinal y seguir avanzando en sueños en proyectos en ideas que nos puedan hacer vivir cada un día un poquito mejor que es lo que todos queremos es muy importante el avance que ha tenido todo este sector imaginemos que hasta hace algún tiempo había que transitar por prácticamente 15 20 cuadras de, de ripio antes de poder llegar al primer asfalto hoy eh, esto ha sido absolutamente subsanado y se ha ido avanzando también en muchos aspectos. Yo he venido. Eh, muy seguido este sector y hemos podido avanzar en infraestructuras básicas para todo lo que es el barrio y por supuesto trabajar en conjunto con el centro vecinal, incluso también cooperando para que el lugar donde es la sede, del centro vecinal y donde es el lugar de encuentro con los vecinos pueda mejorar su calidad de atención, pueda mejorar su calidad de servicios. Así que ya muy contentos y como te decía, recién dispuestos a trabajar en conjunto junto al resto del cuerpo de concejales, por supuesto, y, y el Ejecutivo Municipal. 25 años. ¿Cómo pasó? Pasado el tiempo, la verdad, y antes, te, cuando recién nos hicimos cargo de acá del barrio, era todo camino de ripio, y no teníamos línea de colectivo, y bueno, cómo ha progresado este barrio, y gracias a todos los lo que gobernaron, los que tuvieron, y bueno, siempre poniendo el hombro eh, para que este barrio prospere. Sí, con mucha expectativa, falta mucho por hacer y se va haciendo, se va logrando y tenemos, ha crecido mucho en el aspecto de tenemos cedronar eh, y tenemos acá un edificio donde de rehabilitación donde los abuelos, todos los que necesitan rehabilitarse están funcionando toda la mañana, toda la tarde Así que también tenemos el, de la policía, también ha crecido bastante. Y bueno, tenemos todas, eh, digamos, tanto como las escuelas, tenemos el hospital. Eh, así que es una avenida esta llena de, de edificios públicos.